Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, el título de hoy, Soros y los países que lo han expulsado o vetado, y esto no le interesa a nadie. Pero vais a ver la cantidad de motivos y la cantidad de, podemos decir así, de inconvenientes que este señor, pues bueno, tiene con algunos dirigentes y con muchos países del mundo. En este canal tenéis pues, una lista de reproducción, crisis económica mundial, algunos temas de conspiración, donde vais a encontrar muchos de los vídeos que hemos tratado sobre Soros. Pero hay mucho más que se puede decir en relación a, a este señor. Pues bueno, la animadversión que le profesan muchos dirigentes en el mundo, tanto en la vieja derecha como en la vieja izquierda, tiene que ver con lo que hace con su dinero. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Soros fue admirador del filósofo vienés Karl Popper. <coughs> Karl Popper, que le dio clases en la London School of Economics. Soros es un filántropo, así se define él, muy activo. Él defiende la, la sociedad abierta, ¿no? lo que se conoce como la, la democracia liberal, con sus incertidumbres, es decir, donde la libertad individual es prioritaria y se desarrolla gracias a la educación. Bueno, pues así creó este señor, la Open Society Foundation, pues un poco en honor a la sociedad abierta y sus enemigos, que son muchos. Bueno, empezó a ayudar una serie de estudiantes en, en Sudáfrica en el año 1979. En su última acción de impacto público, solo ha donado medio millón de libras a Best for Brain, una plataforma que pretende concienciar a un número relevante de diputados del error, del grave error del Brexit, para revertir el proceso. En, en primera instancia dio 400.000 400 libras y elevó la suma al ver que la reacción en la prensa conservadora británica y dijo lo siguiente: soy un orgullo de, un orgulloso defensor del The Best for brain un grupo que quiere que el Reino Unido siga siendo miembro de la Unión Europea. El Brexit es un grave error. Ha declarado el magnate que vive en Estados Unidos y se declara anglófilo. Bueno. En el, en el Reino Unido ha actuado entre las bambalinas mediáticas durante años, todos estos años. El magnate australiano Rupert Murdoch, que es prensa afín a este señor, a Soros. Especialmente hay algunos más afines que son el de popular de popular Sun y también The Times. Aplaudieron el Brexit y mucho antes fomentaron el miedo al extranjero. Murdoch, que presumía de tener gran ascendencia sobre Trump, sería la síntesis de Soros. Coinciden en que quieren cambiar el mundo, no en la misma dirección, pero este Rupert Murdoch y Soros ya tenemos otro personaje que quiere enrevesar este mundo. También le acusa el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, de querer llenar el país de refugiados y con dinero público. Ha articulado una campaña contra el magnate. De hecho, hubieron manifestaciones en Hungría en contra de este señor y tiene vetada la entrada en Hungría. Su fundación y las organizaciones que apoya, llamada Stop Soros, todas estas eh, organizaciones son anti Soros. Aún así, todavía pueden trabajar en Hungría aunque hace poco que se fue la Open Society. ¿Cómo trabajan en Hungría? Pues a través de otras eh, sociedades, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, pues bueno, tienen prohibido como organización indeseable a la Open Society. En Rusia desde el año 2015, es decir, que mm, Rusia tampoco... ...estaría muy de acuerdo con... ...este señor, ¿no? Por ejemplo... ...vamos a dar más datos... ...Irán... ...Egipto... ...China... ...Uzbekistán... ...Arabia Saudí... ...Turkmenistán... ...tampoco lo quieren... ...dentro de su país... ...en España... Bien, parece que ya hemos vuelto. Pues bueno, como he dicho, eh, serían los, Rusia sería muy contraria a Soros, Uzbekistán, China, Egipto, Irán, Arabia Saudí o Turkmenistán. Como he dicho, en España los han asociado con los independentistas catalanes. Si bien Soros no, no ha hecho declaraciones públicas sobre esta cuestión, lo hizo en contra del separatismo escocés. Por ejemplo, la acusación se basaba en un foro sobre populismo en Europa que financió la Open Society en colaboración con Diplocat, el servicio diplomático de la anterior Generalitat, antes de que estallara el desafío independentista. Es decir, ha estado subvencionada la Generalitat con eh, bueno, la Diplocat, Sería lo mismo, con dinero sucio del señor Soros. A su vez, la fundación Open Society encargó una consultoría sobre cómo se veía el conflicto de Ucrania en España. Al igual que en otros países, y salió a la luz cuando unos hackers rusos difundieron material de la organización. Es decir... El señor Soros ya está estudiando qué puede pasar si eh, hay pues, hasta un conflicto armado. Señor Soros. Señor Soros. Por eso eh, tantos programas hablando del señor Soros para concienciarnos de quién es y qué es este señor. Según fuentes de, la inte de inteligencia, la actividad de estos hackers estaría monitorizada o quizá incluso controlada por el Kremlin. El informe sobre este ataque forma parte de la investigación en curso en Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las últimas elecciones presidenciales. Medios rusos como RT y Sputnik interpretaron este panorama sobre cómo veía la situación los diferentes actores como un intento de hacer listas negras de creadores de opinión prorrusos. Los enemigos de Solos en España van desde el líder de Vox, Santiago Abascal, que le califica como lo peor. programas de Parece que Windows 10 me está dando muchos problemas. Repetimos la frase. Medios rusos como RT y Sputnik interpretaron este panorama sobre cómo veían la situación los diferentes actores como un intento de hacer listas negras de creadores de opinión prorrusos. Los enemigos de Soros en España van desde el líder de Vox, Santiago Abascal, que le califica como lo peor por sus programas de apoyo a la llegada de refugiados a Europa, hasta el eurodiputado antes de Izquierda Unida, Javier Couso, cuidado, de izquierda y derecha, que considera ese informe sobre la cobertura de Ucrania una amenaza a la libertad de expresión y una muestra de injerencia. Sí, sí, hay más. hay más. En el caso del Brexit, el investigador del Real Instituto Elcano, Salvador Yaudes, duda de que iniciativas como la de Soros tengan éxito. Incluso puede azuzar el debate de los, partidos, de los partidarios de un Brexit duro o inminente. De momento no plantean una batalla muy fuerte porque saben de la debilidad de May y así no pierde más poder de negociación, esto lo señala el salvador Yaudes pero también dice Yaudes tiene tanto dinero como enemigos sobre todo en Europa del Este en Hungría y Serbia le ven como un agente externo que inmiscuye, se inmiscuye en política es un firme partidario de la democracia liberal pero <coughs> Hay más. Hay más. Este señor, eh, por decirlo de alguna manera, lo que quiere es una sociedad abierta donde vale todo. Vale todo, absolutamente todo. Es decir, él da partidas económicas a organizaciones que no son políticas pero están vinculadas a la política como hemos visto con Diplocat evidentemente tiene que financiar pues, un mundo donde no hayan fronteras donde no hayan colores donde no hayan nada ningún impedimento de ningún tipo a ver, vamos a ver, un mundo donde la igualdad sea para todos, está bien un mundo donde haya una igualdad entre el hombre y la mujer es perfecto un mundo donde no hayan diferencias sociales o no muy grandes sería perfectísimo. Pero ¿qué ocurre cuando un país tiene la cuerda tensada? Él dice que de esa tensión se puede revertir y sacar grandes beneficios sobre el tema. De hecho, lo vimos en la caída de la bolsa en la década de los 90. Donde él eh, le dio la vuelta a la situación y ganó más del 3.000% de lo invertido en bolsa. Es, es decir, le dio la vuelta por completo. Ya no solamente en lo invertido en bolsa, sino el cambio de divisa. El cambio de divisa a él le fue fenomenal. Eso es un problema que vamos a tener en las diferentes lacras. En la, en la sociedad mundial. Porque esto va a ocurrir. Pero, por ejemplo, sabemos que en Hungría lo odian. Eh, en Rusia lo odian. Es decir, Soros no es ni más ni menos que un poder global, como un Estado, como la FIFA y Google, por ejemplo. Están ahí, pero no están. Como un banco de inversión al narco político, al comunismo, aunque él se califica de izquierdas, y a la derecha, es decir, a todos los lados. En 2014 Putin expulsó a Soros y a sus organizaciones del país por apoyar a Ucrania. En Estados Unidos lo odian. Es más, en el último World Economic Forum, Soros aprovechó una entrevista con Bloomberg para acusar a Donald Trump y su política anti-inmigración de hacer el trabajo del ISIS en Estados Unidos. Mientras, tras diseccionar las filtraciones del portal de portal Celix, el Tea Party, cuidado, le señala como el principal donante de Hillary Clinton a las presidenciales de noviembre. Y lo es oficialmente, totalmente, ha aportado 11,8 millones de dólares. Los antidroga, también lo, lo odian, solo se está a favor de la despenalización de la marihuana y otras sustancias hoy ilegales. En el año 2013, la Open Society financió una campaña a favor de la Ley de Regularización del Cannabis en Uruguay y en Estados Unidos, destinada, destinada a fondos y a una serie de, la, de ONGs como Drug Policy Alliance y a la Oficina del Gobierno para América Latina, que participa en la Comisión Global sobre ...política de drogas. Algunos cifran su aportación a esta cruzada... ...de hasta 80 millones de dólares en 20 años. Soros piensa mantener las drogas al margen de la ley... ...perjudica al sistema. Además... Eh, bueno, ...tiene aquí unas contradicciones brutales... ...porque oficialmente se, se decanta en contra... A favor, la cuestión es algo muy simple, es algo muy simple para que lo veáis. El tema es desestabilizar los gobiernos, le da igual, y él de ahí saca beneficios. Muchos me preguntáis, bueno, pero ¿por qué hace esto este señor? Bueno, él tiene un séquito de hijos, tiene un séquito de personas, un equipo de trabajo, tiene personas que están a su alrededor y tiene que mantener ese estatus. Ese a él le da igual. De hecho, en una de las entrevistas que le hicieron cuando lo acusan de si él tenía cargos de conciencia de haber vendido judíos o delatado judíos, porque él lo es, él dijo que él no, que no tenía ningún cargo de conciencia. Fijaos hasta dónde puede llegar este señor. Y ya de muy joven, ¿eh? porque él ya con 13, 14 años vendía, vendía a su propia gente. Pero bueno. Esto cada uno que lo tome como quiera. ¿En la Iglesia lo odian? Lo odian. Por ejemplo, uno de los campos de actividad recientes de la Open Society Foundation es la Iglesia Católica. Soros financió con 650.000 dólares la visita del Papa Francisco a Estados Unidos en septiembre de 2015. Eh, los popes de la iglesia polaca afirman que busca demonizarles apoyando a colectivos eh, de, bueno, a diferentes colectivos anti-iglesia eh, ortodoxa también, porque va a favor, en contra, y lo que hace es, de alguna manera es, donde hay una división, él intenta dividir más. Si hay un pequeño conflicto, él... Subvenciona la parte más débil para que haya ese conflicto. Es decir, ¿cómo puede haber un conflicto? Tú y yo podemos discutir, pero si yo soy rico, tengo buenos coches, porque tú me lo estás dando, yo me crezco y tengo un respaldo. Y yo era el más pobre, ¿verdad? Pues bueno, de esta forma es como lo hace. En Irlanda, algunos obispos, Provida, anticipan que arderá en el infierno por aportar un millón de dólares al movimiento abortista. Promueve el, ab el aborto este señor. Bueno, estos son temas eh, de, que en diferentes países se puede ver de, de cierta manera. Pero él aporta dinero al tema del aborto. En Estados Unidos, medios ultracatólicos como LifeSite.com acusan a la OSF es decir, a la Open Society, de apoyar a aquellos obispos radicales, pederastas, y que han cometido actos de infanticidios y de, bueno, de todo, de aquí ha habido de todo. Bueno, infanticidios es lo único que falta. Este señor es el diablo personificado, es decir, este señor lo que va a hacer es generar divisiones. Es decir, si él sabe que subvencionando la parte que va a crear un conflicto, él va a sacar beneficio. Porque, por ejemplo, en estos informes de, del tema de la Generalitat, del Diplocat, es muy curioso porque dice algo así como, bueno, en el caso de que Cataluña, fíjate tú, fíjate tú, esto afecta a España. En el caso de que Cataluña fuese independiente, él sacaría beneficios económicos, él y todo su equipo, por supuesto. ¿Por qué? Porque sabe de sobra, y además está en estos informes que, él, que, él, que, se, han res, que se han rescatado ¿no? por parte de los hackers rusos, donde dice que, oye, si Cataluña eh, se separa de España se volvería débil y por ende se endeudaría. Y con quién mejor puedes hacer negocio que con el Tito Soros, que te van a dudar más. Y vas a estar al servicio económico de todo lo que él haga. Esto no lo digo yo, lo hice en unos informes que fueron interceptados por unos hackers rusos. Así que vemos cómo este señor, por parte de la derecha, de la izquierda, él hace una izquierda... Eh, eh, a su manera, y de hecho son las izquierdas que se están practicando en muchos países, ¿no? El tema del aborto, el tema de la sociedad libre y abierta, el tema de cada uno, pues a ti te puede gustar o no te puede gustar. A mí personalmente lo que no me gusta de... ...de este señor, porque todo lo demás eh, se puede votar en las urnas... ¿eh? ...y lo puede proponer cualquier partido político, es lícito... los países democráticos y como el nuestro, que tiene una constitución... ...pero lo que no es lícito es financiar de forma oculta... ...grupos que pueden hacer estallar hasta conflictos armados. Esto puede pasar. De hecho, se sabe que este hombre, este señor... Yo digo señor porque soy muy educado y muchos me dicen, ¿por qué le llamas señor? Yo digo, ¿cómo querés que le llame? La educación ante todo, ¿no? Este señor eh, financió incluso grupos terroristas en la Europa del Este. Sí, ayudó a derrocar ciertos gobiernos en la Europa del Este. Inyectó con dinero, dinero. Y además formó pequeños hasta comandos ideológicos para desestabilizar ciertos gobiernos. Soros puede destruir nuestro estilo de vida por completo. Por completo. Actúa en la sombra y con determinación usando su dinero y poder para manipular nuestra economía y sistema político. Un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero Soros te puede destruir la vida. Tal y como la conocemos, nuestro estilo de vida nuestra forma. Algunos afirman de que, bueno, pues hay que cambiar con la, el paso de los años, las modernidades, podemos cambiar, podemos mejorar. Sí, claro, por supuesto, estamos obligados a eh, mejorar, condenados a no repetir nuestra historia, pero a esa evolución, a esa evolución como sociedad. A él le importa... Tres bledos y tres pimientos. A él, la evolución social le da igual, le da lo mismo. Pues bueno, si lo odian desde la iglesia, los negacionistas del cambio climático también lo odian. Por ejemplo, la Open Society Foundation, 39 países y 900 millones de euros de presupuesto anual Da rienda suelta al pensamiento filosófico de Soros, centrado que en, el, en que capita, capitalismo y democracia tienen que ir de la mano. Y en el concepto de sociedad abierta descrita por el liberal Karl Popper, quien fue su maestro, este fue su maestro. Bueno, esta sencilla idea choca no pocas, eh, no pocas fuentes de poder. Dos de ellas son la industria pesada y las eléctricas. En Estados Unidos. Pues solo se ha donado durante estos últimos años decenas de millones de programas del gobierno relacionados con el cambio climático y en torno a 30 millones de dólares a la Alliance for Climate Protection, que lidera el ex vicepresidente Al Gore. Y por eso lo odian. Es decir, dentro del mismo sector, él financia a un lado. Y lo que hace es eh, ensalzar la parte más recalcitrante. Es decir, hay cosas que pueden ser más o menos recalcitrantes, pero que tienen una evolución natural. Una evolución porque se va manejando pues como una balsa de aceite en la sociedad. Pero lo que hace es acelerar. ¿Qué es lo que pasa si tú aceleras un vehículo? vehículo cualquiera, un coche que no está capacitado para correr en Fórmula 1 que la primera curva te vas a salir si tú lo que haces es ponerle un gran motor y ponerle pues nitro ¿no? en, en su combustible ¿qué es lo que va a pasar? que ese coche va a acelerar tanto que llegará un momento en que en, en la primera curva o en la segunda o en la tercera se estrellará y eso es lo que él provoca una vez que se ha estrellado ese coche, ha pegado un leñazo contra una curva, él sería el equipo de recuperación, donde él hace y deshace. Evidentemente ese equipo de recuperación vale dinero. Ese equipo de recuperación tiene la llave para que se salve el piloto, para que el coche no arda, tiene un extintor y lo tiene todo. Y él lo que hace es acudir todo esto es muy metafórico, pero para que yo lo entienda, de, eh, él acude allí directamente y todo eso, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Os habéis puesto a pensar cuánto vale una botella de agua mineral? Puede valer unos céntimos, ¿no? Aquí en España puede costar unos céntimos. Vete al desierto, a ver cuánto te puede costar una botella de agua mineral. Vete a Arabia Saudí. Te puede costar hasta 5 dólares una botella de agua mineral. Porque no hay fuentes de agua mineral. Vienen desde fuera. Tienes las mejores marcas de agua. Pero todas vienen desde fuera. Esto sería pues, un símil muy metafórico para que entendamos qué es lo que ocurre con este señor. Pues él sería el impulsor de las divisiones políticas de la, por ejemplo, el feminismo feminazi, este que se conoce, él estaría detrás. El feminismo liberal, que es el feminismo lógico, el normal, el que la mujer tiene que evolucionar, el que la mujer tiene que estar a la misma altura que el hombre, no somos más ni menos que una mujer, por supuesto, claro que no. Pero todo lo que es lógico, él. ...hace que se vuelva agresivo, violento y de una forma estalle. Y él estaría detrás. Dentro de los movimientos radicales de gays lesbianas que seccionan seccionan la sociedad por completo. Radicales, digo. Estaría él. Soros. Los movimientos gays y lesbianas, pues bueno, pues sí, son personas, claro. Cada uno lo que haga en su, en su intimidad es su problema. Tienen que haber, hay que respetarlos, por supuesto. Claro que sí. Pero ese, esa parte agresiva de que estos colectivos están por encima de cualquiera, lo financia él y lo impulsa él. Evidentemente hay gente pues, que se cree este, este, este, este movimiento... Y si encima los financian, pues van para adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado, que nadie me malinterprete. Yo no estoy en contra del feminismo, ni de los gays y las lesbianas, ni muchísimo menos. Son, pues bueno, personas, claro que sí. Y hay que respetar todos los colectivos. Esto es muy importante. ¿Quién estaría detrás de todos los actos separatistas en todos los países? Soros. Ya lo hemos visto con Diplocat, donde él ha inyectado dinero. Incluso a la extrema derecha en España lo definen como lo peor. Si hay un cambio climático provocado de forma natural o de forma no natural, pues él está detrás de una de las dos partes para eh, agitar todo esto y vemos que en cada país que él pisa le van cerrando las puertas países donde tienen muy claro quiénes son y hacia dónde van y cuáles son los objetivos y las metas de las respectivas naciones es decir todos los movimientos nuevos que están saliendo de izquierdas no es una izquierda por decirlo así de hace 30 40 años por ejemplo, la, la izquierda de hace 30 o 40 años en España, justo después de la muerte del dictador Franco, en esa transición, se construye una democracia y surgen los nuevos ideales de izquierdas, los ideales de la izquierda, y la izquierda se va adaptando al país en cuestión. Muchos pueden decir sí, estaban dentro de un marco eh, ...preconstitucional... Pre, ...muchas cosas, ¿vale? Sí, pero la izquierda empieza a funcionar en España. Y tenía cosas muy lógicas y muy necesarias después de todos los 40 años de dictadura. Es lógico. De hecho, aquí salió Partido Socialista y los grupos moderados de derecha y de izquierda. Unos más, otros menos. Pero lo que hace es inyectar un nuevo sistema que yo no lo considero ni lo califico de izquierda, lo califico, no sé cómo calificarlo, porque es una cruzada personal que tiene él con la sociedad, donde de una forma global y de una forma escondida, no tan escondida, cada vez menos, cada vez menos, ¿eh? y luego que me escriba la Open Society lo que quiera, pero esto es lo que están haciendo. Esto es lo que están haciendo esto es bueno, no, malo, problemático para las sociedades que están en construcción, claro, una sociedad que está en construcción como puede ser cualquier sociedad de un país emergente como países incluso subdesarrollados, esto puede generar, generar perdón, hasta conflictos armados por un ideal pero yo me voy a, eh, voy, a dar, voy a hacer una reflexión con vosotros y quiero que reflexionemos juntos. Y esto es algo que es necesario de vez en cuando. Dar esta información os puede gustar más, os puede gustar menos. Todo esto son una recopilación de informes que llevo desde hace un mes. Desde hace un mes. Y todo esto me lleva a una conclusión vemos como en, en españa por ejemplo y esto es extrapolable a todos los países del mundo a todos absolutamente a todos vemos como la gente se está polarizando los populismos están avanzando estamos cada vez más con el tema político en nuestros labios en nuestro lenguaje es más, uno de los termómetros más importantes de todas las sociedades, y si no de la, de la sociedad en España, es algo muy fácil. Es bajar a la cafetería de, de aquí, de tu barrio, donde te, te echas un café de vez en cuando y escuchas hablar a los mayores. Todos tienen un lenguaje político y la gente está cansada. Está cansada de la corrupción, cansada de que hayan... Eh, políticos cada vez más corruptos, políticos cada vez eh, que tienen un lenguaje propio que no tiene nada que ver con nosotros. Ellos hablan un lenguaje y nosotros, que somos los que estamos aquí abajo, lo único que hacemos es poder eh, disertar con todo esto y podemos hablar y decir lo que nos dé la gana, pero en realidad en lo que manejan los hilos están allá arriba y Soros está detrás de muchos hilos. Pero yo quiero que penséis una cosa. Vamos a reflexionar juntos. ¿eh? ¿Tú qué es lo que quieres? Me da igual que seas de derechas, de izquierdas, de centro, animalista, de pequeños colectivos... ¿Tú qué es lo que quieres? Tú quieres exactamente lo mismo que yo. Exactamente lo mismo que yo. ¿Y qué es lo que quieres? Vivir medianamente bien, encontrar trabajo, tenerlo. Hoy día el trabajo es algo <ríe> en extinción, como, como algunos animales que se han extinguido ya. ¿Quieres que tu familia esté bien? Darle una buena educación a tu hijo, relativamente bien, que no sea muy costosa. Evidentemente somos conscientes de que la educación vale dinero. Tener una buena sanidad, una sanidad que, bueno, tú puedes pasar con un dolor de cabeza o te has dado un golpe y, bueno, y dejas paso a nuestros ancianos y a nuestros deficientes. Que tengas una seguridad social en España digna y que no sea fuente ni motivo de corrupción de nuestros países y nuestros políticos. ¿Qué es lo que más queremos? Pues bueno, tener una alimentación saludable, no de vez en cuando pues permitirnos algún caprichito porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Tener a nuestra familia pues, relativamente contenta y poder tirar hacia adelante nuestras vidas. Es más, querido amigo y amiga. Te voy a decir una cosa, el futuro de nuestros jóvenes tal y como está la sociedad está comprometido, el futuro está muy comprometido. ¿Qué futuro les esperan a nuestros hijos? Unos futuros completamente de mercenarios, mercenarios. Porque si no tienes dinero para pagar unos estudios, ya me dirás. Que puedan bajar los precios ¿no? de, de, de una universidad, por ejemplo, ¿no? que puedan bajar y que todo sea mucho más accesible. Que puedas convivir en una multiculturalidad. Sí, que vivamos en ciudades cosmopolitas, de acuerdo, pero señores políticos, arreglen nuestros países y luego hagan ustedes lo que les dé la gana y que nos tengan relativamente contentos. Evidentemente habrá gente que no llueve a su gusto, ¿eh? cada uno le gusta que llueva de lado, para arriba o para abajo, no pero que dentro de la normalidad estemos bien, estemos bien. Pues bueno, yo os digo que con toda esta historia del señor Soros y que todo lo que se está inyectando en sociedades, y ojo, os digo una cosa, no hay sociedad más conservadora que la española, España no acepta los cambios a grandes velocidades, porque siempre que ha habido un cambio a gran velocidad, España ha saltado por los aires. Siete guerras civiles hemos sufrido en España. Ahí tenéis el dato: siete. Siete guerras civiles. Que no son pocas, siete guerras civiles. Así que el poder no solamente lo tienen los de arriba, sino también está en tus manos. Si el que está al lado es de derecha, si tú eres de izquierda, si tú, o viceversa, eres de derecha, el que está al lado de izquierda, si hay un debate político. Te puedo asegurar que esa persona, lo que os he dicho, son las mismas necesidades que tenemos todos y somos más parecidos de lo que pensamos, y son más las similitudes que las diferencias. Así que yo os dejo todos estos datos del señor Soros, y por favor, os dejo esta reflexión. Quiero que penséis, si queremos construir un mundo mejor, esto que hemos hablado en este vídeo, lo tiene que saber todo el mundo. Hemos de estar informados, en absoluto se han dado datos inventados. Son datos que he dado pelos y señales. Puedes... Volver hacia atrás el vídeo y volver a comprobar por tus propios medios todo lo que te acabo de decir. No es un rollo patatero, es algo real. ¿Y que está ocurriendo? <coughs> y que quizá lo que, están es, eh, lo que están permitiendo es que entre nosotros estemos a uñas y dientes... Es decir, que nos arañemos y nos mordamos. Así que yo por mi parte, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Eh, quiero, quiero, hacer un, quiero hacer un inciso con Gerard, que está aquí hablando, un seguidor de aquí del chat. Buenas tardes, para ti. Dice, con lo que Cataluña me parece que querían crear la guerra civil número 8. Yo te voy a decir una cosa. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado en Cataluña? Nadie se ha dado cuenta. Mucha agitación, que si el Consejo de Ministros, que si han ido allí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Sabías que están más calladitos porque la partida presupuestaria que les iban a dar a Canarias de carreteras se la han dado a Cataluña? ¿Es que le correspondía a Canarias? Cuidado, no es defender a unos en pro ni en contra de nadie. Pero eso le ha beneficiado a la Generalitat, se los ha embolsado. ¿eh? Y ¿sabes cómo se callan la boca los políticos? Con dinero. Y si siguen hablando y no se callan, ¿sabes cómo se les calla la boca? Con más dinero. Pero aquí hay un problema. Sí, que es que España ya no tiene dinero. Y ya no van a comprar deuda pública en este año. Y nadie nos va a rescatar. Ya veremos cómo sale todo esto. Así que chicos, eh, muchas gracias, eh, un cordial saludo. Próximamente, mañana, eh, mañana subiré un vídeo sobre nuevos expedientes OVNI. Pero no expedientes OVNI que yo me invente. Vamos a ver aquí las imágenes y vamos a ver... Un montón de archivos, evidentemente desclasificados, yo no, no, no pertenezco a la CIA ni a la NSA, pero son de aquellos archivos que hay que escudriñar mucho para rescatarlos y traerlos aquí. Se han hablado de muchos otros archivos, pero los que traigo yo no se ha hablado nada, por no decir nada de nada. Así que chicos, un beso a todos, que tengáis muy buenas tardes y como siempre nos vemos aquí en En busca de la verdad. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. Hasta mañana.